En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. En todas las plataformas, en todos eh, los canales, en las 43 estaciones de la radio, Radio El Carbón de Lota, biobiochile.cl y biobiotv.cl, canal 26.1, en vivo a las 2:13. Claudio Cornejo, ¿cómo te va? Bienvenido. a Hacer algo, te voy a mandar el link para que abras el audio por el celular, porque yeah. por alguna razón te, te escucho, pero... Pésimo por ahí, pero ya vamos a retomar de inmediato contigo porque te escucho con rebote, te escucho pésimo, pésimo, pero al tiro pésimo. te mando el link. El link. Eh, mientras tanto, eh, les, les cuento que ustedes pueden hacer sus eh, consultas con eh, a Claudio y sus comentarios del tema del cual vamos a hablar a través del más 5699-207888. Más 5699-207888. 88 para que podamos eh, conversar eh, vamos a hablar hoy día les eh, voy a introducir el tema eh, de es mal, por por si acá de lo que um, tiene relación con las creencias las creencias en algo o en alguien la fe que podemos tener en algo o en alguien hasta qué punto eh, podemos idealizar un elemento o a una persona. Y esto también tiene base con eh, lo que decía el otro día, por ejemplo, el presidente electo, Gabriel Boric, eh, eh, que no lo idealizan, e, e, y tampoco ah, eh, con lo que ha pasado también, eh, con tantas otras cosas, creencias, por ejemplo, a lo que puede llegar la creencia respecto a, ah, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana, eh, ayer domingo, en el Hospital Clínico de la Católica, eh, se dio una situación donde eh, el hospital eh, no dejó a, a un par de padres que eh, estuvieran con su hijo, que requería una operación porque no tenían las vacunas. Y llegaron, por ejemplo, los antivacunas a realizar una protesta en las afueras del Hospital Clínico de la Católica. ¿Hasta qué punto llegan las creencias y cómo poder manejar un poco el tema de no creer en extremo en algo... ¿O hasta qué punto podemos tener fe en algo? Ahora sí estamos contigo, Claudio, con el audio mejoradísimo. ¿Cómo te va nuevamente? Muy bien, ahora sí. Ahora sí, perfecto? te escuchamos perfecto. <risa> perfecto. Oye, Claudio, bueno, estaba yo introduciendo el tema respecto a las creencias, porque lo conversábamos ayer, respecto a qué <risa> nivel es bueno eh, tener la fe o, o, o, o hasta qué punto es bueno quizás... Eh, Llegar a un punto de creer en algo, pero sin idealizarlo, eh, arriesgando quizás una excepción. ¿Por qué no partimos por eso? Bueno, eh, las creencias o, o los mitos, estas cosas que están en nosotros siempre, vienen desde desde siempre, desde que el hombre existe. Y, y antes de la filosofía estaba el hombre creyendo en todo lo que pasaba, por si llovía o no llovía, entonces. Eh, le dábamos algún sentido, alguna interpretación, tratábamos de entender por qué surge, pero como no había ciencia, no había en, en razonamientos más empíricos, qué sé yo, eh, ellos adjudicaban que si sucedía esto era por alguna causa, y trataban de establecer causas aunque no fueran reales, como por ejemplo, eh, antes de la ciencia, por el 1500, se pensaba que los ratones tenían generación espontánea, si había un montón de cachureos por ahí por acá, que surgían los ratones por proceso de descomposición, o las moscas surgían también mágicamente, y hasta que se empezó a comprobar de que había larvas, de que había un montón de elementos. Claro. Cuando eh, empezamos con la filosofía primero, después con la ciencia más en concreto, eh, empezamos a tener respuestas más acertadas, entre comillas, entre lo que es causa y lo que es efecto. Uh -huh. Pero eh, es otra forma de creer. Creemos en la ciencia, por ejemplo. Claro. Sin embargo, vivimos llenos de una serie de de creencias que se mezclan entre lo racional y en lo empírico que es lo comprobable a través de los sentidos y, y las creencias más eh, surrealistas como sería en literatura es decir, creer en cosas que también están y que no tienen ninguna forma o ningún asidero comprobable y que puede ser también podríamos decir ahí la religión que creemos en Dios eh, pero para creer en Dios tengo que creer en fuerzas sobrenaturales que están más allá de mi conocimiento, más allá de mi inteligencia de mi capacidad de pensar. Y ahí queda Dios, o también el amor. Creo en esa persona, aunque la conozca poco, es decir, la conozco tres meses, cinco meses, y ya creo totalmente. Y pone todo uno la confianza, pone la fe, pone el amor, la esperanza, en aquello que uno desea que, que sea como uno piensa. Y por ahí es donde empiezan las confusiones. Eh. Pues Los eh, arruegos. Claro, y, y precisamente que sea como uno piensa, y quizás hasta qué punto luchar para que esto sea sabiendo que estás siendo incorrecto. Hay un tema también de la soberbia. Te voy a exponer un caso, Claudio, a propósito de la, de la que ya hacía la introducción. Y quiero que eh, eh, también lo voy a proyectar en BioBio Bio TV, a propósito de lo que tiene relación con esto. En el líder de Rancagua, sector vaquedano, los guardias te persiguen como un delincuente por no usar correctamente la mascarilla y te echan del lugar. Y ahí se ve al guardia, a esta persona que reclamaba así como, oye, la constitución me protege, porque no quería usar la mascarilla dentro del, del local. Pero resulta que eh, aquí, obviamente, todo el, todo el mundo de la red social de Twitter... Eh, le dicen, oye, pero que muy bien el guardia. Y todos coincidimos, o casi todos coincidimos, de que el guardia estuvo súper bien al, al prohibirle la entrada y al increparlo, o, o al instarlo a ponerse la mascarilla porque es un riesgo sanitario. Y lo sabemos. Pero esta persona, eh, muy desafiante por la humanidad, mira lo que pone. A los amigos Kobe Lovers, así los llama, amantes del bozal por la mascarilla, y que le temen a las personas sanas, amantes de la libertad, les dejo este fallo de la Corte Internacional, en la cual pide suspender las vacunas por ser nocivas para la salud. Y, y claramente un fake, porque esta orden pública que prohíbe el uso de la Corte Internacional, ¿de cuál corte anda tú a saber? Claramente un fake, <risa> es buena falsedad pero insiste aún más, sabiendo que va a querer rico, o sea, el tema de creer ya eh, como caballo feria, mirando solo para adelante, eh, es como, Chuta, ¿qué pasa ahí? Tanto es tu fanatismo sí. por, y, y, y, y e ir en contra de algo que está comprobado científicamente que ya funciona. Entonces, aquí tenemos una, un, un ejemplo claro de la creencia a nivel de fanatismo extremo o soberbia, no sé cómo definirlo. Tú eres el experto en esto. Sí... Sí, en estos tiempos, bueno desde hace hartos años, ya incluso del renacimiento cuando eh, se descubre que la tierra era redonda, y no plana y, y teníamos clarísimo que la tierra era plana, aunque todavía algunos andan diciendo que la tierra es plana, pero eh, desde que se descubre eso eh, el hombre ya no tiene eh, certezas, ya no tiene verdades, las verdades te permiten crecer, avanzar sean verdades buenas o malas, o refutables con el tiempo, pero eh, la verdad verdades te que ordenan el camino. Es como la verdad de pasar de primero básico a segundo básico, o a tercero básico. Lo que tengo que hacer es pasar de curso, pero está la vida estructurada, ordenada, organizada. Pero cuando eso se pierde, cuando el chico entra a la universidad, se acaba todo eso y viven en, en, en cuarto medio una gran angustia por no saber cómo van a enfrentar la vida. Y, y ese no saber enfrentar la vida lo vamos viviendo a cada rato, especialmente con la pandemia. Y por eso cada uno intenta tener su propia seguridad. Y podemos criticar, como decíamos, las religiones, porque eh, como decían en otros tiempos, es el opio del pueblo, pero eh, caemos en otras creencias que son aún más absurdas, si es que yo fuera ateo, por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que dices tú, es decir, esa persona cree que tiene la verdad, pero ¿de dónde se instala esa capacidad para justo él Tener la verdad por sobre la mayoría de los que piensan en el planeta Tierra. ¿De dónde saca esa persona esa convicción para poder decir yo tengo la verdad y es así como me salvo, o es así como gano mi libertad? Soberbia, podríamos usarlo como un aspecto eh, calificativo, valórico, en donde estamos diciendo no, el tipo se cree no sé qué cosa. Pero si nos vamos más al punto de vista psicológico, podríamos decir que esta persona eh, ha cegado su capacidad de pensar y queda solamente pensando en él, que son las características propias de estos tiempos. Es decir, el individualismo es tan grande que ya no me interesan los demás. No me interesa si a lo mejor los demás tienen razón. Solo vale mi verdad. Pero eso es, una, es, un, es un sistema que se ha implantando hace tiempo. Y me he recordado cuando, eh, antes de empezar eh, esta reflexión, eh, en los tiempos de mi papá, cuando aparecieron los televisores. Se nos fue tu audio, Claudio. Espérate un poquito. Se nos fue se nos fue tu audio. Parece que se te bloqueó el teléfono. Pero estábamos escuchándote perfecto. A ver si reconectamos el audio. ¿Aló, aló? No, fíjate, se nos fue el audio. No, no te escuchamos. Vamos a reconectar, ¿te parece? A ver si reconectamos, reconectamos el link. Reconecta el link. Ahí está, es que estábamos ahí escuchándolo perfecto a Claudio, pero se nos fue, ahí estamos ya casi, casi, casi llegando y teniéndolo. Ahí estamos Claudio, nos decías llegamos hasta alguna vez que te contaban algo, a ver. Sí, eh, esto de cuando aparecieron un televisor blanco y negro, Antu, ah. Motorola, que era la posibilidad de comprarlo, se compraba al por mayor y se hacían una especie de polla, y se rifaba, a ti te toca el 1, el 2, el 3, y, y en ese acto de abaratar costos, de comprarlo al por mayor, había que creer en los 15 que estaban metidos en la polla, yo sabía que me tocaba el número 10 y que el número 11 iba a seguir pagando, y yo iba a pagar, eh, es decir, había una creencia en el otro, un creer, un, una solidaridad, un pensar que los 15 necesitamos un televisor y nos vamos a jugar por ese proyecto en común. Pero en la actualidad ya no existen proyectos en común, sino más bien eh, son proyectos que me sirvan a mí y lo que es la solidaridad o el ser gregario va desapareciendo. Pero junto con eso también va desapareciendo la esperanza, porque la esperanza es cuando yo pongo en mis creencias algo por qué luchar, pero por qué luchar también con otros. Y ahí mezclamos también con esto del, del amor, porque... Cuando yo amo a otra persona, me la juego, pero pierdo también la capacidad de pensar. Porque, por ejemplo, en la consulta las personas dicen, es que no me di cuenta. Ahora que ya me dejó o lo dejé o arranqué esta relación tortuosa, me di cuenta de todo lo que aguanté y pensé que estaba bien. ¿Por qué? Porque yo puse en la otra persona todos mis deseos, mi fuerza, mis creencias, lo puse en el otro. ...y me cegó la posibilidad de poder ver la realidad... ...en donde veían indicadores muy claros. Claro. ¿Por qué? Porque de repente caemos en esto de... ...creer que tengo la verdad y agarro cualquier cosa... ...como esta persona que toma esa corte internacional... ...de vaya a saber de qué planeta... ...para justificar eh, sus creencias... Claro. ...pero por sobre el bien común. Claro. Y eso, y lo más probable es que esa persona hable de democracia... Claro. ...y hable de justicia... ¿Pero de qué justicia y qué democracia? Porque significa la democracia es la voz del pueblo, en donde todos llegamos a consensos. Me guste o no, gane o pierda. Gane muy poco o gane mucho. Pero sé que en eso estamos todos ganando. Y cuando pensamos en todos ganando, es ahí donde construimos sociedades. Pero sí. eh, en esa opinión de esa persona, no es una persona democrática, no tiene principios sociales, nada. Porque solo aboga por él. Y no es que sea mala persona. Eh, lo que llegó a eso. Por... Uh -huh. Oye, eh, ¿Sí? eh, Claudio, dame un momentito porque tengo que ir con un auditor precisamente por allá por eh, San Bernardo, Juan Carlos, eh, que está en la línea 800, 810, 810. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches, cuéntenos qué ocurrió, Juan Carlos. Quería informar que acabo de recibir dos impactos de bala en mi camioneta. A ver, a ver, ¿cómo, cómo? Perdón. ¿Recibiste dos impactos de bala? De, ¿En, ¿En tu camioneta? camioneta? ¿Pero fuiste víctima de un asalto o llegaste? No, llegaron... no, no me llegaron dos balazos, unos tipos están parados en una esquina entre eh, Padre Hustado, unos morros que, antiguamente con Martín de Solís, tirando a, a los vehículos. y ¿Están disparando a Manselva, O sea, o, o, o, o, quizás pueda haber un enfrentamiento entre bandas, algo por el estilo también. No se veía nada por el. eran unos muchachos tipo 12, 13 años aproximadamente. 12, Porque 13 yo, años. Sí. Eh, yo quería parar, pero ya ahí tiraron el otro impacto y, y volví a avanzar, a arrancar bien. De eso. Espérame, ¿y dónde, en qué parte del vehículo recibiste estos impactos? Ahí, le mandé las fotos por WhatsApp, está en el vídeo lateral de copiloto. A ver, déjame revisar aquí el, el, el WhatsApp. ¿En qué número termina tu, tu, tu teléfono? 9-4 9-4, déjame buscarlo acá A ver, tremendo tremendo lo que ha pasado Reiteramos, ¿sí en eh, Los Morros, Padre Hurtado, con Martín de Solís? Sí, en ese por Colón, todo es por Colón Todo es por Colón, 9-4 Para el está a una cuadra Sí, claro Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? A ver, déjame ver ¿No cuento tu... aquí está, espérame No, no cuento tu... Tu WhatsApp, eh, Juan Carlos, a ver, por, eh, termina 9-4, ¿no? Sí. No nos ha llegado. Eh, Se lo vuelvo a enviar. Por favor, porque no nos ha llegado. De todas maneras, eh, bueno, lo más importante es que no te ha ocurrido nada a ti, que te encuentras en buena condición de salud, pero eh, el tema, y, y aquí lo, lo complicado es que hay, eh, además, jóvenes, tú nos dices, de 13, 14 años, que están con armas de fuego en estos momentos. Exactamente. Oye... Pero complicadísimo. ¿Iba solo Juan Carlos? Iba con un pasajero. ¿Trabaja en eh, transporte privado o de taxi? Transporte privado. Transporte privado. ¿Y qué ocurre ahí? Ah, perfecto. Aquí está, espera un poquitito. El, el, ¿El WhatsApp del cual nos mandaste la imagen termina en 92? Sí, el 92, que estoy medio... Sí, no te preocupes, entendemos. Eh, mira aquí acabo de recibir la imagen la vamos a proyectar en Bio, Bio tv gravísimo lo que te ha ocurrido eh, y se ve también que el impacto puede ser de peligroso calibre además todo pues. sí porque bueno yo recibí el impacto y gracias a que tengo los pillos con lámina de seguridad no, no entraron Afortunadamente, o, o, o tampoco estallaron, porque prácticamente quizás la bala no, te pudo no haber herido, pero si el vidrio no tuviera la de seguridad, el estallido de los vidrios molidos tuviera herido a ti, a tu pasajero también. Exactamente. Tremendo. Eh, reiteramos esto, en Avenida Padre Hurtado, ex Los Morros, esquina Martín de Soliza, ¿cuánto de, de la comisaría oye, Exactamente, media cuadra, una cuadra de la comisaría. Tremendo. Juan Carlos, nos alegramos muchísimo de que te encuentres bien tú, tu pasajero, eh, y vamos a hacer el llamado urgente para que se haga presente personal policial también ahí sí. en ese lugar. ¿Mm? Muchas gracias. Que estén muy bien. Y que bien se a destino. Veo. Hasta luego. Oye, impresionante la imagen que estamos viendo en el, en el WhatsApp de eh, BioBioTV. A propósito, Juan Carlos, eh, que nos ha llamado al 800-810-810 a transitar con precaución. Reiteramos en Martín de Solís esquina Padre Hurtado, ex Los Morros, en la comuna de San Bernardo. Volvemos a esta hora, dos y media, con eh, Claudio Cornejo, conversando, tomándonos la vida con psicología. Oye, tremendo lo que ocurre, eh, Claudio, ¿ah? ¿eh? cada madrugada. pobre juan carlos el susto que ha pasado sí, sí y ahí que está su ahí sí. puede ser muerto es sí. lo podrían asesinado y ahí también entramos al tema de otra de, de otro de otro tipo de creencia eh, o también idealización de lo que significa eh, este tema por ejemplo de la inseguridad a, tal, eh, a, a, a qué punto nos llegamos o hasta qué punto nos llegamos a sentir tan inseguros creyendo que o basándonos también en lo que estamos viendo y escuchando cada madrugada, pues, Claudio. Mm. Está complicado. Y es ahí lo que conversamos también, porque esos jovencitos delincuentes que estaban ahí parando, ¿cómo llegan a eso? ¿Cómo llegan creyendo ya siendo tan, tan adolescentes que ellos pueden manejar lo que ellos consideran que es correcto? Eh, por eso eh, vivimos eh, en una sociedad en donde... Eh, lo social o los valores comunes, colectivos, se van perdiendo y cada uno va quedando en lo que considera que es bueno, ni siquiera correcto, lo que considera que es bueno para uno. Y por eso podemos eh, eh, luchar por cualquier cosa, pero no desde el punto de vista, como decía antes, democrático o solidario. Cualquiera se va a adjudicar la democracia, cualquiera va a adjudicarse lo que considera que es correcto, las feministas, los machistas, cualquier ista, porque todo termina siendo eh, un extremo sí. y, y nos olvidamos de que el otro que está frente a mí es un ser humano que tiene las mismas condiciones que yo, y que a lo mejor hay que escucharlo, hay que salir al encuentro de esa persona Oye y, um, ¿y cómo te, ¿sí? um, Claudio, pero aquí también hay un tema de otro tipo de creencia y aquí lo, lo, lo, lo, lo conversamos con Jaime Bravo también eh, antes, eh, que ti, antes de ti y también en, otra, en otros días respecto a, a esta anomia, como él muy bien la define, respecto a muchas personas, sobre todo las generaciones más, eh, más jóvenes, ¿no? que creen estar en un eh, estado, o sea, creen estar en, en una situación de donde no hay ningún tipo de estado de derecho, norma, ley, que eh, creen estar por sobre todas las cosas. También hasta qué punto, ah eh? Sí, eh, se da eh, en muchos aspectos. Sin embargo, pareciera que, que no es tan así, eh, por suerte. Pensemos en el nuevo gobierno en donde casi todos son jóvenes, o todos jóvenes. Es decir, eh, cosa que no haya sucedido nunca en general, de que los jóvenes tuvieran más protagonismo uh -huh. por hacer cosas positivas, por hacer cosas solidarias, por ponerse al servicio de un país. Sí. Que lo hagan bien o mal es otro tema, pero esa capacidad de... Irse la jugando en cosas que tienen que ver con lo social Que tienen que ver con eh, salir al encuentro del otro Con la idea de generar esperanzas Son buenos signos Oye, eh, Claudio, me esperas un, un par de segundos más Porque tengo que ir con ¿Sí? el otro auditor Que tiene un dato importante de tránsito A esta hora, más bien, en el tránsito algo ha ocurrido eh, nos, escribe, nos está llamando Cristian Al 800-810-810 Hola Cristian Igualmente, ¿de dónde nos llamas, Cristian? De Chica Amarillo, acá en el sector de Recoleta Iba pasando recién con unos pasajeros en el sector de Dominica con Avenida Perú Ya Ahí, por, subiendo por Dominica y tomando Avenida Perú Ahí en, en, en, en ese viraje que hay, ahí al medio hay un taxi abandonado Hay un taxi pasa? abandonado, chuta y Una persona que, que transitaba ahí por la calle y me dijo que habían salido arrancando Seguramente fue un robo y lo dejaron ahí tirado. Sí, por eso se me ocurrió llamarlo para la audiencia. A lo mejor he robado ya que lo anda buscando. Para que sepan tengo la patente, es un Samsung. ¿Samsung SM3? Un SM3. Ya. ¿Qué patente? DKKK41. A ver, delechámelo de nuevo con las iniciales. A ver. Dedo, kilo... Ya. Kilo, kilo 41. Ya, de 2 kilo, kilo, kilo 41. DKKK 41. Samsung SM3 sí. taxi, eh, abandonado en Dominica Esquina, Avenida Perú. Sí, por lo menos tiene dos ruedas de, dos ruedas bien pinchadas y se nota que, que tiene tiene un choque. ¿Con luces prendidas? No, luces apagadas y está subido la mitad a la cuneta. Más Ahí siempre hay harta vigilancia policial por ser el barrio de Bellavista. Eh, muy cerca del barrio de Villavista, si sí, no, en el mismo barrio de Villavista, perdón. Eh, vamos a hacer el llamado a ver si está... De hecho, a ver, déjame ver si, si está reportado como robado, lo más probable es que sí. Eh, oye, Cristian, y, ¿pero no está obstaculizando el tránsito ahí el asunto? Eh, no, pero está como la mitad arriba de la puneta y la mitad abajo. Ya. Digamos. No es un lugar a esta hora muy transitado, pero precaución igual. Y no se ve, no se ve como, no, no se veían personas cercanas aparte de esta persona que te lo dijo, ¿no? Es polarizado, así que no se ve ah, nada. Pero seguro un caballero que yo bajé la velocidad, un caballero que iba pasando me dijo salieron arrancando, salieron arrancando. Mirá, sí. Eh, oye, aquí por lo menos no me aparece con encargo por rojo Déjame ver si algún auditor. Me manda lo contrario, porque siempre me mandan estos datos acá. Ah, claro, y aquí me mandan una, una imagen que está votado ya hace un buen rato, ¿ah? ¿eh? Eh, que salió ah. publicado en Facebook, y me lo mandaron por eh, el WhatsApp de la radio. Lo voy a mostrar acá, en el Bio, Bio TV. Cristian, o sea, ya, ya. hace bastante rato estaba votado usted. Ah, este, Mira, ¿sí? yo pensé, claro, yo pensé que podía haber sido recién. No, mira, esta publicación la hicieron a la una de la mañana con 54 minutos. Claro, y tiene un choque por delante, tiene la patente un poco corrida por, por delante, ¿eh? Está agotado, chocado en Avenida Perú con Domínica, una con 54 minutos lo publicaron. Taxista unidos en el grupo de Facebook. Mira. Mira, muy bien. Ahí está. Oye, gracias a los amigos. auditores, sí. Oye, Cristian, muchas gracias por no, no. el dato, pues. ¿Ah? Este noche, gracias por la compañía siempre. Gracias, no. que te vaya muy bien. Chao, chao. Bueno, ahí está, DB, perdón DKKK41, el taxi ahí abandonado. Oye, que pasan cosas, Claudio Cornejo, pasan cada cosa sí, de madrugada, De tremendo. todo. De todo. De todo. Sí. Bueno, estábamos hablando de los jóvenes, de los sí. que, que creen estar por sobre todas las cosas. También hay un tipo de creerse, o sea, hay un tema de creerse el, el mejor del mundo, el inmortal también, ¿no? eso sea en la adolescencia hacia la juventud en donde sentimos que nada nos va a pasar claro. y a qué le pasó es porque pajarón entonces uno se siente que tiene ciertos poderes especiales de poco en el tiempo nos da cuenta que esos poderes van desapareciendo y, y termina siendo una persona normal pero en esa fecha también está toda esa fuerza toda esa eh, ese aprender a controlar la razón y a controlar las emociones por eso también hay cierto idealismo hay cosas me eh, ...fantásticas... ...o surrealistas como decían antes... ...porque no nos apoyamos en la experiencia... ...no nos apoyamos en los discursos racionales... ...y, y como decían antes también... Eh, ...cuando creemos eh, los antivacunas en cosas... ...que al fin de cuentas terminan siendo peores... Que, digamos, ...que los que sí profesan ciertas creencias... ...porque el que profesa ciertas creencias... ...tiene algún marco teórico... ...algún conjunto de definiciones... ...que puede justificar ciertas cosas, nos guste o no nos guste, pero eh, en estas eh, modas de ir en contra de, porque quiero ir en contra de, porque quizás, pero no pienso en los demás... Y, ...y además no hay un sustento profundo como esa declaración que mostraba esta persona, que, de dónde se apoya, termina siendo más creyente que cualquier creyente, porque es capaz de jugársela y dar la vida... Y e irse en contra de un montón de gente creyendo que, que lo que dice es verdad. Pero eh, no tiene un asidero Y es ahí donde nos vamos perdiendo y enredando. Y aunque le digan que es, eh, es falso lo que asidera o falso lo que cree, eh, eh, es una creencia rajatable, pero así poco menos que ya eh, y, y, y, y a sabiendas, insisto, de que no es así, pues. Hasta aquí, punto también llega. Quizás le hiere el orgullo el reconocer, como nosotros decimos de repente. No sé, te cae la corona de repente reconociendo que la embarraste o que estás aseverando algo que no es verdad. Ahora, el punto sería, tal como dices tú, quizás sería maravilloso que por último se aguantara lo que piensa y dijera, ya estoy equivocado, pero no tengo que dar mi brazo a torcer. Claro. Por último, existiría la posibilidad de que entiende algo. Pero lo más probable es que no entienda nada. Ese. Eh, pues, no, sí. Ese eh, sí, es eh, donde eh, las personas sí, llegan eh, al, al Sí, es que también aquí hay un, un, un, un, un tema no menor, Claudio. Respecto a la. A ver. Hasta aquel punto insistimos para. En rigor, para, para nunca perder. Es que este es el tema, es como. Es, a ver, es como el Jalisco Contreras Zapata, si no gana en pata, decía mi abuela. Es como eh, insistir, insistir, insistir, pero eh, e, e insistir en la creencia o, o más bien sabiendo que es mentira. Pero es también hay otro tema, un factor eh, quizás psicológico en el, en el punto, el no querer perder nunca, en siempre eh, tener la última palabra. Eso también yo creo que va por porque, un tema eh, de tu competencia. Porque ahí estamos viendo cómo hay una, capa, una no buena capacidad de razón. Eh, la corteza frontal es la que nos permite controlar las emociones, es la que nos permite establecer relaciones causa-efecto, análisis, síntesis, eh, nos permite eh, proyectar ideas, establecer juicios de valor, etcétera. Pero el niño es chico de dos años, eso no está desarrollado, por eso el niño quiere tal dulce y hace tremenda pataleta en el supermercado y se tira al suelo porque está convencido de que lo que él siente y cree es lo cierto. Y no va a tener razones, porque todavía no está construida esa parte. Y cuando pensamos en, en estos ejemplos de adultos, quizás hay algo similar también. Es decir, no logra entender otras razones más allá de lo que él siente como emoción, y esa emoción que siente la vemos entonces en un tipo de 20 años, 30 años, 40 años, de 80 tema, kilos, con una tremenda pataleta. Ese es el tema, po? conducta que podríamos calificar de infantiles, pues. Sí, adulta? Sí. Sí, sí, sí, porque todo en el colegio lo enseñan, en la universidad, en la enseñanza media, a aprender a dialogar, a pensar, a entender el otro, la empatía, la asertividad. Y, y cuando aparecen estas personas, uno dice, ¿y dónde quedó toda la educación? ¿Dónde quedó toda la enseñanza? El, el ponerse en el lugar del otro no está. ¿Y serán malas personas? ¿Serán eh, seres egoístas, perversos? No. Eh, por suerte son menos esos es solamente gente que no ha logrado eh, desarrollar esas habilidades para poder comprender de que él no se construyó solo sino que se construyó con otros y otros lo modelaron así es Oye, Claudio Cornejo, tomándonos la vía con psicología, como siempre contigo, se nos pasa volando la hora. Faltan 17 para las 3. ¿Dónde podemos ubicar al gran Claudio Cornejo para poder atendernos con, eh, con él en su consulta, vía telemática, como sea que sea? ¿Dónde lo podemos encontrar a, a Claudio Cornejo? Bueno, Claudio Cornejo sí, se sí. escribe ahí en Google y aparece entonces eh, mi foto, que es la que está ahí, ese soy yo otra ah, vez. Muy bien. Eh, Claudio Pedro Cornejo Torres dice psicólogo, ahí están las opiniones, y precios, consulta, atiendo por funancia, así que es re barato. Ah, muy bien. Y vale 10 mil pesos, un bono, así que. ¿Y ahí, no pueden es una reservar, cosa y ahí pueden reservar la cita también en el link de doctoralia. Exacto, ahí vienen la hora y todo, así que, y también me pueden escribir mensaje para consultar cualquier cosa, muy a bien, través perfecto, de, okay. de la misma página. Perfecto. Estimado Claudio Cornejo, psicólogo, ahí ustedes lo ven con su consulta en Barro Arana 653 en la comuna de San Bernardo. Te queremos agradecer muchísimo el haber estado con nosotros esta madrugada de día lunes aquí en el trasnoche de Claudio, ¿eh? Muy bien, pues gracias a ustedes, a, a William que está trabajando, supongo ahí. Yo ahí creo que güey. él es que está ahí. Como, como siempre es, trabajando, ahí está Wilito. Muy bien, ahí lo veo de espalda, sí. Perfecto. Ahí está. Un abrazo querido Claudio, saludos a la familia y que sea una buena semana y un buen fin de enero, Listo, ¿eh? que esté muy bien también todo usted, especialmente tú, Gonzalo, en tu viaje diario. Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo, Claudio, chao, chao. Listo, chao, chao.